Hola chicos yo soy Skips y continuamos con la serie de noticias de la comunidad y bueno antes de empezar activen la campanita porque youtube va de la mierda sean en serio y vamos a empezar vamos a poner una metica de 411 likes a ver si podemos llegar y sin más que decir comencemos de una vez Serpunch va a sacar un nivel que eh, es como se han visto los alter game de semen los juegos que hacen los minijuegos que hacen geometrías pues va a sacar eh, un master game que sería como ya el... Como lo dice Maestro, o sea, maestro. Master. Sería ya tope, sería un nivel que lo petaría muchísimo, que sería muy épico. Y pues esperamos que salga, que va a salir mañana 21, ¿vale? Así que pues esperamos a que salga ese nivel. Y tenemos que geometrías Live se va... No entiendo el motivo de por qué se va, debe ser por estudios, pero se va de geometrías Y creo que también se va a decir de Youtube, o oh, no sé, creo que de Youtube Pero eh, no sé el motivo por qué este men se va, ¿vale? Pero eh, se fue el primero en, en Corea en pasarse Bloodbath, o sea, increíble, ¿no? Y también se pasó muchísimos de, demos jodidos, que es el de... paso maestro, artificial y Se pasó muchísimos demos difíciles Que le vaya bien eh, donde va a ir, si se va a retear de geometrías Que le vaya bien donde va, ¿vale? Y tenemos que a Charne ¿no? Se pasó ya 10 veces... Eh, Sonic Way, vale, y pues no sé por qué hace esto. Bueno, tengo entendido que es por un reto, vale, pero eh, no entiendo por qué gasta tiempo así en eso, vale, no, no, no entiendo, ya, ya es mi canción, vale, ver eso, y no entiendo por qué gasta mucho tiempo haciendo esto. Y además, pues de yo en vez de estar haciendo esto a cada rato, pues me pondría a pasarme otros de jodidos. Yo no gastaría el tiempo así de fácil, vale, así que no sé El menos no sé por qué la gasta el tiempo así de fácil, pero bueno, es él y qué se va a hacer, vale. Tenemos que Funny Game. Regresó pero con un nivel que es más o menos jodidillo, ¿vale? Es un poquito jodidillo porque toca aprenderse de unas partes allí, mucho shake. Y eh, se llama Nova y regresó a Funigame después de muchísimo tiempo. Y eh, pues bueno, qué bien, ¿no? Que tengamos otra vez a Funi Game acá y ojalá que haga niveles más, más, más, más, más, más hermosos y más épicos como los hace él. Tenemos que Sonic se acaba de hacer un 64% tu 100% en Sonic Wii Infinity, eso. Pues yo que prefiero que están en vez de pasarme niveles tantas veces Sonic Wave, pues prefiero pasarme ya Sonic Wave Infinity y verificarlo, ¿no? Si fuera eh, Sonic, ¿vale? Es cuyo se hizo un 76% en Sonic Wave y pues bueno, está eh, hasta acá el video de las noticias de la comunidad, no olviden activar la campanita, por favor, chicos. ¿Por qué? Vea, es que YouTube está en la mierda, ¿vale? Ya no registra, hartos canales está afectando y yo soy uno de ellos, ¿vale? Antes el canal tenía por ahí 5.000 visitas, ahora tenemos como 2.000, 1.000 visitas, o sea, YouTube está en una mierda completamente, así que no entiendo cuándo arreglarán esto, el año pasado estaba bien YouTube, o sea, no hasta enero que YouTube empezó a fallar. Y pues eso no le gusta a, a todos, y más que todo que a algunos le están afectando muchísimo, y a mí también me está afectando muchísimo esto de YouTube. Y pues bueno chicos, espero que se activen la campanita y dejar 411 likes para otras noticias de la comunidad, y nos vemos, hasta la próxima chicos, adiós.